yo os voy a hacer una pregunta, ¿alguien sabe lo que se hace la cuarta? A ver, para ellos, ¿sabes? ¿Qué es? Un sombrero, ¿sí? A ver, ¿de abajo dónde está los Entre los superadores? Os pues propongo que acá es, más de los niños que tienen, no tenéis no los niños, no tenéis los niños, sí, no tenéis los niños, sí, no tenéis los niños, no tenéis los niños, no tenéis los niños, pues vais a sacar como de sorpresas iguales a los músicos de los juguetes he oh. me di cuenta de que la intención de animar no nubes yo la tenía con esto y dije pues vamos a ver, como pueden animar estas nubes? porque es un gym que este dije que ha tenido muchas gracias y se nos ha llevado a la parte a todos pero ahora no tendrá que tener, ¿eh? y empecé a registrar que nos parábamos de la cara de la más de la cara de la cara ¿Qué la cara de la la cara de la cara a lo mejor, no sé, los niños la no estaban de la de la pero la cara no la hijos. Entonces yo podía ayudar a otras mamis que estaban desesperadas, que se de la cara de la cara con la para de con Culpa por haber nacido la, de la familia que había nacido, culpa por haber vivido sana, culpa porque no se me había metido mucha gente con el virus, culpa porque vivía en una casa bonita. ¿Pero esto por qué es? ¿Pero por ¿Qué, es? qué tengo trastornos? ¿Esto es un asco? ¿No ¿Nos ha pasado a vosotros? ¿Cuántos de vosotros tenéis culpa por algo? A ver, la verdad, la dices. ¿alguien se te culpa por algo o soy la única? Venga, a ver, hombre, a ver, que me tenéis que si soy la única. Ah, vale, que no soy la única. Vale, vale, creía yo. ¿Qué pasa? Que la culpa resulta que es un la culpa no es humana resulta que, desde el punto que den es, lo que se demoró es todos sentimos tristeza todos sentimos la muerta de rabia, todos sentimos rabia hay cosas que son naturales no subestimes el poder de la magia. que yo no soy una escritora de Harry Potter de morro le echo que lo veas que uno crea este, no es este, creáis que las tonterías que llevamos no siguen a veces